Bueno, señores, en otro ámbito, regresamos aquí al patio, como dicen, mm. los dos pilares del género urbano, Lápiz Consciente y Don Miguelo, en un video realizado anoche... una tripa esa gente anoche. En eh, un video en Instagram, Don Miguelo y Señor Miguel Valerio, saludo para ese caballero, ahorita me acaban, me <risa> dicen que soy el abogado de él y que en Instagram. ¿O sí? Lápiz Consciente y Don Miguelo hicieron un video anoche donde hablaron... Del caso Sandra Berroca y Meloz, que ni el Ciclón Senón se, se ha mencionado tanto. Mírenlo ahí. ¿Tiene audio ese? Dele para allá. Coño, pero... Está que... fea la vuelta ahí. ¿eh? qué raro. Pon diez que yo voy a 25 tigres el movimiento y a un millón todito. Bien, que... te dejan el limpio. Tú sabes que crece de, de uno, pero crece de uno, ponerlos los otros ahí. Coño, está fuerte ahí. Vamos a convocar 25 tigres el movimiento, todo el mundo de a un millón a la cuenta del meloso. Catango, te puesto un millón. No, acá. Catango va un, un millón, menor, un millón. Hay tres de este lado, entonces. No, hay tres de este lado. Hay, el Carlos pone uno y yo pongo uno. Ya, va y cinco, va faltan también Señores, eso sucedió anoche. El cual trajo una reacción. Ahorita dice que se están burlando y que están curando. No, no, espérate. Trae una reacción de Crazy Design una respuesta del, del cantante urbano Crazy Design. En el cual él dice. Joven. No, no, ese hombre está en En el cual él dice que él estuvo en problemas. No me sí. pago a la trompada no, <risa> no la, la trompada se, se la llevó brulilla pero si tú supieras que, supiera que él no es tan alto tú eres más alto que él ¿cómo? no yo le he presentado alguna mira eh, 15 veces mira <risa> seguimos diciendo que este caso como que como que está yendo más allá que están haciendo leña de algo caído él dice Crazy Design dijo que él se ha visto en problemas judiciales y ninguno del movimiento se ha puesto a su disposición... para ayudarlo moralmente... subir una foto de apoyándolo... y él se sintió muy lastimado de todo. no lo mencionó... Eh, como pueden ver ahí... dijo que mejor se acostaba... que mañana era otro día... porque él no siente ese apoyo... de todos los urbanos... como están apoyando el Meloso... Eso no es una realidad... pero que el Meloso es un muchacho que está subiendo... que se le escapó de mala manera ese comentario pero este tipo quiere ahora, ponerse loco. Ahora, quizás yo no tenga actualmente la dimensión de fama que tenga Crazy Design, pero nosotros conocemos los trucos. No te aproveches del momento, papi, porque las leyes se están cumpliendo y tú diste un ejemplo y lo aplaudimos. Claro, ¿Verdad claro. que si te felicitamos desde aquí del programa, pero no te aproveches del momento, ¿tú me entiendes? Que se haga un comentario sobre eso. No quiere decir a ah, ti, mira, que sé yo qué, que sé yo, cuando... Uh, todo el mundo comete error, ustedes cometen errores, tú eres el que más ofrece trompar, tú eres el más guapo. ¿Me entiendes? Sí, y y, y, la, y, y, y, y la, la... La carrera de un artista no se define en eso, en que yo soy el más guapo y eso. Y ¿Tú que, tienes yo mucho no, no, es que yo te voy a frenar allí. Tienes, sí, yo te voy a, a frenar allí, otro. qué sé yo qué. No, no, no. no. Y la gente, la, gente, le, la gente te ve así, porque también... Yo no quiero hablar de eso porque eso es delicado. Yo no hablo de nadie. De... Óyeme, yo no hablo de un familiar de nadie. Por eso, eso, es eso, eso es delicado. Yo sí. me enfrento contigo. Yo ni hablar, de... a mí no me gusta hablar de eso, pero eso es uno de las de, de, la, de las de los defectos que, que tienen todos, que, que dicen todos los, los presentadores de televisión, todos los comunicadores que tú tienes. Claro. Esa vaina de que yo te meto una trompada, que la gente se asusta para hacerte una pregunta, no, que fulano, que sé yo qué, qué, sé yo cuánto, ese no es la que, actitud Que un animal artista, ¿me y, y no puede ¿Y ser tú? así. No, viejo, eso no es sí, así. Sí, pero mira. Y, y tú tienes algo que, que, que, que, que nosotros, o sea, que el, el público, lo ha mantenido siempre, lo ha mantenido siempre, que, que, que es la que yo, bueno, Santiago Matías lo dijo, lo dijo, bueno, lo dijo <risa> <risa> está comiendo seguridad espaguetis Santiago Mat que es la atención del público la atención del público es cuando el público está pendiente a cualquier cosa que tú hagas si perdiste eso olvídate de eso y también claro. te convalida mucho sí, tú, pero, tienes, tú eh, tienes una de las mujeres más famosas de, uh -huh. de República Dominicana eso te ayuda mucho pero eso tú lo tienes que cambiar Ariel una cosa pero ya yo creo que Crazy Design Debería decir, sí debería echar eso a un lado, porque ya, como él hizo que no iba a frenar a ningún lado, dijo que iba a dejar que la justicia ya ignora. Todo el mundo va a usar un comentario, va a mencionar eso, porque ustedes son dos famosos, tres famosos, un lío. El que, el el que siga hablando, bueno, pues sea que se atenda la consecuencia ya se Si sí, siguen hablando y, eso. Eso, pero... y cuando las cosas ya pasan a un proceso legal, el cliente el abogado, el, el abogado le dice al cliente que tiene que estar que tiene que hacer lo que el abogado diga. Claro. Él se él no puede, y no, no, no puede estar opinando. Y el Lapi uh -huh. y Don Miguelo lo que hicieron fue como, como en forma de, de con el meloso, porque no lo mencionaban, no lo mencionaban, que lo hicieron, no. no no lo mencionaron. Era burlándose del meloso, entonces lo cogió para él. No, no, burlándose no, era contando el día a O sea, comentando sí, yo... el día a día. Mira la situación del Meloso, oye, me está difícil. Ah, que yo, ¿qué? yo ¿Cuánto? Claro, comenzaron, qué, qué de comenzaron, comenzaron a, a, a hacer un comentario la de manera. Y... De manera, exacto, uh -huh. de manera cherchosa. Ah, que yo doy 25 y eso, que eso no le afecta a nadie. Y él ¿Entiendes? lo cogió para él. <risas> Pero realmente, cuando usted decidió ser artista, también tiene que ponerse el traje de Robocó. Porque piñe lo que viene. Cada vez claro. que yo se Desde de el inicio hasta que usted se te... Incluso cuando el artista está batido en su casa. Ahí es que más sufre. Porque cada vez que lo mencionan es para darle durísimo. Que Fulano está acabado. Que Fulano anda en un sonata. Que Fulano, qué sé lo yo qué. Que, sabe, que después ha de tenido una jipeta. Que se quedó por gas. <ríe> se ha morido de una depresión. Cosas que te dan. O sea, cosas que te dan durísimo. Que después que andaba rompiendo todo, nunca le compró una casa a la mamá. Mira, mira, si, si, mira, la situación, mira la situación del poeta también. Y en otra parte. Que si se llevan de lo que dice, porque usted es una figura, usted estuvo allá arriba, y está allá arriba, y usted tiene una esposa que está allá arriba también. Usted lo que tiene que ya eso está en de justicia, ignorar todo eso. El que habló de más se procede judicialmente entiende Pero este hombre, este hombre quiere bailar. En todo. Cada vez que yo me entero de Crazy Design, o sea, siempre es por una discusión, siempre una peleadera. A mí lo no que no me gusta de, de, de Crazy... Es de de uh -huh. la ofrecera de golpe, eh, eh, la ofrecera de golpe. El guapito. El meloso de la calle. El yo soy. El, eh, meloso okay. que, el meloso de la, es la es calle. Es que, oye, el alfa el meloso de la calle. Ustedes se han creído la película de que yo, porque tengo unos brazos, que yo, que, que, que, por, la, por el bocón. Ahí está, ¿Dónde está, eh, eh, ¿dónde está el tipo que le dio el botellazo al sujeto? Ma lo apagó en lío. <risa> Lo apagaron en línea. ¿Dónde está el muchacho que sujeto dijo que sabía quién era, pero que por Palomo no le daba, porque le iban a, a abusado? Entonces, al más guapo lo apagan. Y eso y no lo, va. Oye, bien, me, lo tiempo, y ¿Quién juegue? le dijo a usted que eso le favorece a los artistas? No, que no, yo no sé, te doy un machetazo. Nadie, no ha no que... no, ¿no? no, no <risa> vuelto a amenazar a nadie, sujeto, ni, ni, ni, ni, ni a darle trompa a nadie. <risa> ni lo va a hacer. ¿No Después de botellas Nos vamos a la pausa señores Y seguimos en el programazo Que está dando la talla Los Osobrosos